Señores, ahí están Robin y ahí están video. Casi estuve a punto de no grabar el video de la semana 4 porque no sé qué pasó en la semana 4. Pero tengo que hacerlo, estoy obligado a grabarlo Porque tú eres mi público y te tengo que complacer Así que voy a hacer memoria lo más que pueda Creo que apagar la cámara unas 37,482 veces Porque tengo que hacer memoria de todo lo que hice en la semana Y creo que hasta me voy a guiar en los historiales del WhatsApp Porque la verdad casi que no me acuerdo de mucho Lunes. Es que en verdad no hay nada que recalcar el día lunes, señoras y señores Porque fue algo tan insípido el día Estuve aquí encerrado, solamente trabajé Solamente hice lo común Así que yo no sé la verdad qué pasó Creo que este va a ser el video más corto Por si fuera poco de todas las semanas Porque la verdad No, no hice nada el lunes realmente Me la pasé aquí encerrado No hice absolutamente Solamente saqué arenita que hiciera sus necesidades pero hasta ahí, no hablé, creo que ni con nadie, solamente me salí, comí. Fíjense, hasta estoy bostezando de lo aburrido que fue la semana 4. O sea, fue algo tan sin sabor que no le hallo yo sentido lo que pasó el lunes, la verdad. Y creo que el martes, vamos a ver qué fue. El día martes, ahora sí hubo poquito de lo que hablar porque trabajé. Pero pues igual, todo pachangueable, todo a gusto, todo sano. El día martes lo que hice pues fue trabajar, ya saben que amo lo que hago, así que... Pues al menos no estuve encerrado aquí, no me aburrí... Porque tenía muchas cosas que hacer... En mi trabajo siempre tengo muchas cosas que hacer... Así que pues al menos ahí estoy más activo que acá... El miedo, el, eh, el drama... Pues es que no estoy en mi casa, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas las cosas tienen que suceder, ¿no? Y pues al final de cuentas... Como todos los días mi mamá siempre me recoge... Por las mismas cuestiones de la salud... Y pues... ¿Qué más puedo decir del día martes, la verdad? Créanme que estar aquí me da más claustrofobia que estar en mi trabajo, obviamente hago lo que quiero, pero la neta, créanme que pese a que hago lo cotidiano, me gusta más porque no estoy aquí encerrado como preso, miércoles. Como se los comenté, el 10 de mayo, domingo de la semana pasada, inició la semana del festejo a mi mamá, y pues este día 13 de mayo, miércoles, fue su cumpleaños. Así que, pues, yo sí si le... Eh, yo, pues, ese día no trabajé, este... Y, pues, estuve aquí en la casa, ¿no? Al final de cuentas, pues, comimos aquí en conjunto, estuvimos un rato platicando, estuvimos... Echando la plática un ratito Y pues la festejada pues cumplió sus 50 añotas Así que pues felicidades a mi mamá Bueno pues que tengo toda una semana para festejarla Así que ¿Qué más podemos, qué más podemos decir a la, a la jefa del hogar? Así que vámonos a mientras tanto Al jueves Más trabajo, más que hacer Esto ya parece una aburrida vida de Decir no man, y chico percede viéndose las caras indirectamente Porque yo la verdad Este cada que que digo, pues este día trabajé Este día no trabajé, este día trabajé Este día no trabajé Ya me está haciendo monótono esto Pero pues tengo que grabarlo porque me di la dicha De grabar las seis semanas consecutivas esto Para que vean cómo se pone de loco uno Pero sí, No salí, por eso no voy a poner videos Como la semana pasada Al menos las semanas anteriores sí hablaba de algo, pero pues todo pasaba aquí Ahorita ya no pasa casi nada Por aquí este, todo es muy insípido, el día jueves obviamente me enteré en el trabajo pues que no iba a haber medios de transporte transporte público en Lázaro Cárdenas, y, pues la verdad si sí sientes feo, no, pero pues al final le cuentas, aunque no lo uses, si sí sientes esa esa claustrofobia de estar encerrado y no escuchar ni siquiera el ruido de un vehículo hasta ahorita, pero bueno viernes que sí voy a recalcar del viernes Pues viernes 15 de mayo Día del maestro También festejó mi mamá Y pues Se da la curiosidad Que le compré a mi mamá Esta taza Está padre Tiene por aquí los logos De la, de la psicología Uno en pizarrón Unos libros Unos lápices Unas manzanas Porque pues Le quise regalar algo y mi mamá siempre le regalaba flores Siempre regalaba chocolates No le gustan los chocolates Los chocolates que venían aquí Me dijo cómetelos Así se las pongo pero, pues al final de cuentas, le regalé esto a mi mamá, esta tacita bonita. Que por cierto, le agradezco mucho a Adriana Gómez la Negra, que fue la que la hizo. Ella hace, un, un, hace materiales muy chidos con tazas, con lápices, con algunos ítems. Y la verdad te quedó padre, a Adriana. Le gustó muchísimo a mi mamá la taza. Y pues aquí la tienen ustedes. Así que, pues la verdad, me fascinó. O sea, la estoy viendo aquí también en, la, en, en el celular. Tengo aquí la pantalla. Pero pues sí, esto fue lo que pasó el viernes, fui por ella, este, y pues me, me gustó mucho el material, a mi mamá le encantó, a mi mamá le encanta tomar café, y este, pues qué más puedo, puedo decir, está, está bonito, y pues con esto festejé pues, el día del maestro con mi mamá, obviamente los chocolates que compré en el shop pues, los tuve que comer yo, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas, el regalo, pues es, pues, algo bonito, ¿no? Nada más ahorita la tomé como referencia para el video, mientras mi mamá no está en la casa, porque fue a comprar el mandado. <risa> Sábado. Sábado Scout, sábado con la gente, sábado normal, sábado pues de ponerme mi uniforme y tomarme la foto de cada semana que no voy a poner nunca aquí Pero lo que sí voy a hacer es explicar lo que pasó El día sábado pues la actividad de Scout en conjunto con el grupo 1 de Moralia, hablando con la tropa obviamente Pues eh, se incorporó una nueva compañera, bueno una com chica que ahí iba al grupo Scout aquí en Nazaro Cárdenas pero pues se anexa ahora como tropa porque estaba en manada y pues ya está más decidida o actividades. Vimos unos chavos que. Unos chavos que la verdad se la rifan, hicieron métodos de purificación. Nos explicaron cómo purificar el agua en un campamento, en supervivencia, este, jugaron varias, varias actividades. Cantaron. Este. Hicieron mucho. Y la verdad, pues eso me llena mucho de gratitud, ¿no? Que poquito a poquito, pero pues ahí va Los chicos de aquí de Lázaro Cárdenas Incorporándose a las actividades Me llena mucho de felicidad, me llena mucho de emoción Y pues esperemos que así siga todavía Domingo Domingo estoy grabando Hoy domingo 17 de mayo del año 2020 Saludos a toda la comunidad LGBTTTTTI WXYZ, ABCDF, GHIJKLMNN porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, así que felicidades a toda esta comunidad, que no voy a decir otra vez el abecedario, pero el eh, saludo es cordial para todos y cada uno de ustedes en este video, y pues al final de cuentas son las 3.20, no ha pasado nada, pero estoy ya grabando este video ahorita, porque ustedes saben que pues no trabajé el viernes, quiere decir que voy a trabajar el lunes, y pues tengo que dormir temprano. Así que pues este video tal vez caiga por ahí por el miércoles o el jueves. Así que vamos a ver qué pasa. Nada de seguro en esta vida. Así que así terminamos. Así de insípida fue la semana 4. Ojalá la semana 5 sea algo más productiva, por favor. Espero no ganarme tantos dislikes. Espero no aburrirte. Espero que no hayas cambiado el bendito video. Por favor. Porque sé que esta semana estuvo nauseabunda. Estuvo deprimente. No hice casi nada. Y sí, no hice casi nada. Y todavía mi cuarto sigue siendo un bendito desmadre. Pero en fin. Si quieres ver un video de cómo arreglo este cuarto... Ya sabes, 500 likes Si es que llegamos a los 500 likes Lo cual nunca va a suceder Mientras tanto, también me dejo todas mis redes sociales Para que me sigas En Facebook, en Twitter, en Instagram En SoundCloud, en Periscope, en Apple Music Que también hay unas playlists muy chidas por ahí Y pues, ¿qué más digo Ya lo de siempre, ¿no? Pues esperarnos al siguiente video La siguiente semana Y nos vemos, bye